En, en primer lugar, quiero daros la bienvenida a este itinerario para impulsar las ventas en la época de post-Covid-19. Eh, no hace falta explicaros bueno, la situación que, que venimos pasando tanto en este país, España, como, como en el resto del mundo. Y en, en, quiero daros la bienvenida a este webinar donde vamos a tratar en el itinerario para impulsar las ventas en la época de post-Covid-19. Y simplemente deciros, que esto es una, una acción que realiza el campus corporativo del sector TIC, que eh, es una iniciativa que pone en marcha la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades para mejorar las capacidades y competencias de los hombres y mujeres del sector TIC andaluz. El campus corporativo del sector TIC se une en torno a una serie de escuelas de especialización, en la que hay una escuela de dirección, una escuela de management e internacionalización, una escuela de marketing y ventas, del cual el webinar de hoy es el que pertenece. Tenemos una escuela de tecnología y la escuela de aspectos legales normativos y la escuela de habilidades profesionales. Y en la que eh, podéis acceder a su catálogo formativo a través de la plataforma a través de la que os habéis inscrito. Bien, hoy tengo... Eh, hoy tengo la, la, la capacidad de poderos presentar a, a Javier de Miguel. ¿eh? Eh, a Javier de Miguel, que eh, su currículum, no voy a profundizar mucho en el currículum de Javier, porque tiene un currículum bastante extenso, y además es una persona ya con muchísima experiencia trabajando en el sector TIC y, en concreto, en, en temas de ventas y en el campus corporativo, en el que lleva colaborando desde el inicio. Y, bueno, por daros unas pinceladas sobre su... su digamos, bio, bio, perfil bioprofesional, Javier es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga y es posgrado en Dirección de Empresas y Coaching Superior Ejecutivo por la IOI. Y actualmente es empresario y desarrolla su actividad en la dirección de Top Mind Business, Sociedad Limitada, que es una empresa especializada en el relanzamiento y optimización empresarial. Anteriormente ha ocupado posiciones como Director Nacional del Trade Marketing en Heineken, España, Director Nacional de Distribución y Director Regional de Ventas, así como representante para España en Heineken International Comercial Excellence. Eh, bueno, el webinar eh, con Javier va a durar en torno a una hora, en la que hoy los comentará, pues, bueno, todos estos es aspectos de venta. Deciros que con Javier también tendremos eh, próximamente, y empezaremos el día 7 de octubre, tres acciones, eh, tres, eh, tres talleres de ventas, ¿eh? en el que os voy a poner el enlace por si queréis inscribiros a esos talleres y que, dada la situación COVID que tenemos, pues van a ser, en vez de lugar de presencial, como hemos venido desarrollando habitualmente, pues van a ser a través de, de la plataforma, como está siendo el webinar en estos momentos, y que se desarrollará a lo largo de tres talleres en los que os dejaré el enlace para que podáis verlo. Eh, bueno, yo no quiero robaros más tiempo de Javier, y nada, deciros que bueno, que al final de prácticamente su hora de exposición o su tiempo de exposición, podéis ir realizando preguntas en torno a una media hora, hasta las ocho aproximadamente, que estimamos que durará el webinar, le podéis ir haciendo preguntas a través de, del chat. Pues nada, Javier, ya os dejo con vosotros y nada, eh, que disfrutéis mucho de, de, del webinar. Muy bien, Juanjo, muchas gracias, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la, a la sesión. Eh, es una sesión muy cortita porque vamos a hablar durante una hora y vamos a reflexionar qué es lo que está pasando, qué, qué ocurre, qué oportunidades hay y qué se puede hacer, ¿no? Pero como bien decía Juanjo, he hecho la antesala de tres sesiones en las que él va a compartir el link para que, bueno, podamos profundizar en cada una de las áreas que vamos a tratar hoy aquí muy brevemente, la verdad. Entonces, eh, bueno, primero estamos todos hartos, ¿no? Un poquito de, de mascarilla, estamos hartos de no vender, estamos hartos de noticias, estamos hartos de, de la situación que estamos viviendo, pero um, mira, eh, esto es como todo, en cualquier crisis hay quien se plantea las oportunidades y hay quien se plantea las dificultades, ¿no? Entonces, eh, lo que os invito, ya que tengamos la mente abierta, veamos las oportunidades, sin de alguna forma ocultar las dificultades, pero sí con idea de superarlas. Eh, lo primero que me, me hace, bueno, primero quiero dar la bienvenida a alguien muy especial, que es José Antonio García Galindo, que, que lo veo por ahí y a, a quien tengo mucho aprecio y, y bueno, creo que ha podido conectarse en tiempo y en forma, así que José Antonio, bienvenido, bienvenido a todos. Y, y bueno, lo que lo que os decía, es decir, estamos en que estamos hartos de todo, pero cada vez más empresas... Eh, se están orientando a las dificultades y no a la solución. Entonces, vamos a ver dónde estamos, qué podemos hacer, qué trabajamos con nuestros clientes día a día. Y, y sobre todo, insisto, no es un debate o un análisis en profundidad, porque se lo haremos en cada una de las tres sesiones a las que os invito a escribiros y a participar. Pero sí que, por lo menos, esto nos abra el apetito, ¿no? como, como el aperitivo. Bueno, eh, también os digo, eh, aunque luego habrá, después de la exposición, aproximadamente una hora un tiempo de, de preguntas. También os invito a que, a mí no me importa, me cortáis sobre la marcha, escribís en el chat eh, cualquier duda que os vaya surgiendo sobre el tema en cuestión, que muchas veces es más práctico que, que estar esperando. Entonces, eh, escribís en el chat, me saltará el aviso y, y os voy contestando sobre la marcha, ¿vale? Con lo cual, lo hacemos más dinámico y así garantizamos que nadie se duerma, al menos, demasiado. ¿no? Eh, bueno, como os decía, dudas en el chat. Soluciones la vamos a buscar. El Covid, pues, es un asco para todos, pero vamos a buscar las soluciones para poder vender mejor y sa sacar la empresa adelante. Y, y bueno, vamos a ver cómo lo enfocamos, ¿vale? Lo primero, dentro de este itinerario o este, esta mini webinar, vamos a hablar de cómo está el mercado. Nos deprimiremos un poquito, sí, pero bueno, también os aseguro que nos vamos a deprimir menos que viendo un telediario. Es lo primero que les recomiendo a empresarios y directivos siempre es no ver el telediario, porque, en, por una parte, están mediatizados y, por otra, eh, todas noticias que venden son las negativas. Con lo cual, yo antes, hace muchos años, ¿no? Tenía la, incluso, bueno, muchos años, por supuesto, pre-Covid, total. Eh, veía el telediario a las 7 y media de la mañana, me di cuenta que salía menos motivado a trabajar. Luego digo, bueno, lo veo al mediodía y ya dejé de ver el del mediodía y, y porque quería salir a tope con, con mis clientes. Y ahora, bueno, pues lo que veo no es ni diarios por la mañana, ni diarios a mediodía, sino leo flipboard y agregadores de noticias en las que selecciono lo que de verdad es importante. Eh, pero bueno, hoy vamos a seleccionar lo que de verdad es importante y es ese escenario de mercado. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? ¿Vale? Segundo, vamos a dar ese pequeño aperitivo que os comentaba para cada una de las tres que vamos a tener. Por una parte, ¿qué hacemos con nuestros equipos comerciales? Sin olvidar que estamos en pymes, con lo cual... Habrá que ver, eh, bueno, pues tanto los equipos directos como indirectos. Y eso es importante porque muchas veces las pymes tenemos que funcionar con redes de colaboradores, agentes, gente que nos recomienda, etcétera. Segundo, oye, ¿y dónde vendemos? ¿Qué clientes? ¿Cuáles son los importantes? Bueno, pues vamos a seleccionar los que son top. Pero no porque los top sean todos, sino porque por lo menos tenemos que tener claro dónde nos jugamos la parte importante de nuestra negociación. Y luego, cómo la equilibramos con todo lo demás. Y tercero, ¿Qué hacemos para vender? ¿Qué hacen nuestros equipos para vender? ¿Cómo hacemos una propuesta de valor? Insisto, aunque sea pesado, todo esto lo veremos en detalle en cada una de las tres sesiones. Ahora mismo son tantos temas para hablar, tantas incertidumbres que yo lo que os invito es a, a que, bueno, os quedéis con un primer flash y, y podamos eh, trabajar en torno a ellos. ¿no? Eh, también os quiero hacer una reflexión. Llevo conectado desde las seis y cuarto de la tarde. Eh, desde las seis y cuarto de la tarde. Y estoy viendo que Susana ahora se une a la sesión. Bienvenida, Susana, por cierto. Y estoy viendo que, que entráis y salís continuamente, ¿no? Y eso no es casualidad. Eso es que la conexión móvil falla, la plataforma falla. La, bueno, digamos que la tecnología es muy buena y el COVID nos ha enseñado a funcionar con tecnología. Pero la tecnología no lo es todo. Estamos hablando de vender, estamos hablando de resultados. Y no nos olvidemos que hace solamente un año Amazon estaba creando conceptos y desarrollando conceptos como Amazon Go o comprando la cadena Whole Foods en Estados Unidos. ¿Y por qué os digo esto? Porque la venta, como veremos más adelante, no es solamente una venta online. Ya vemos que el canal online falla, por eso os ponía el ejemplo. La venta es omnicanal. ¿Y omnicanal qué significa? Que somos personas que no podemos hacer, como está hace poco un anuncio, señalando como un, eh, digamos, factor disruptivo o diferencial, un bar en Las Vegas que lo, las copas te las sirven los robots. Entonces, esa no es la solución a todo. Queremos el trato humano, afortunadamente somos personas. Entonces, cuando entendamos que somos personas, tanto en online como en offline, y diréis, oye, ¿y cómo en online? Bueno, pues sí cuando tú recibes un email de confirmación de tu compra, ¿cómo está diseñado ese email? Ya te está dando pistas sobre cómo es el approach que tú puedes tener con esa empresa. Bien, entonces, incluso online podemos ser personas y en offline mucho más. Moraleja, no pensemos que el COVID eh, es la, bueno, digamos, la situación que tenemos hoy no es la situación futura. Eh, hace poco escribíamos un artículo en nuestro blog de Top Minds, en que hablábamos sobre el Buca, ese concepto tan, tan, tan manido que había hace un año, de cambio constante, de adaptabilidad, de versatilidad, y hacíamos la reflexión de que hoy el Buca es forever. ¿Y por qué es forever? Porque, hombre, bueno, yo no entro en, en cómo ha surgido este virus o tal, porque ninguno tenemos ni puñetera idea. Porque, bueno, yo creo que nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que igual que hay este virus hoy, mañana puede haber otro. Y pasado a otro. Hace tres años dejé de leer un libro de Robert Ludlum, muy interesante, eh, muy interesante pero muy pesado, <ríe> por eso dejé de leerlo, en que ese libro decía cómo lo, los miembros del ISIS buscaban la antigua, eh, el antiguo virus perdón, de la viruela para eh, insertarlo en persona, en pacientes sanos de Estados Unidos porque ya no estaban creados los, por, los protocolos contra la viruela ¿no? y era el nuevo atentado biológico. Eso lo leí hace, ya os digo, dos, tres, cuatro años, no lo sé, pero eh, si eso se escribía, Bill Gates también advirtió, insisto, me da igual de dónde venga el virus, lo que sé, que tenemos un escenario que ha llegado para quedarse. Y si hoy no es un virus, mañana será la bolsa, el ¿eh? pasado será no sé qué, pero hay muchos elementos de influencia. ¿Y cómo sobrevivimos a este entorno? ¿Vale? Voy a contestar a Juan Carlos, que ha hecho aquí un matiz, Somos latinos, no anglosajones, pero, Juan Carlos, yo, de verdad, coincido contigo totalmente, pero incluso cuando he estado, como antes decía Juanjo, en reuniones internacionales, yo además soy, aunque no lo parezca mucho, medio giri porque mi madre es holandesa, eh, vivo en Málaga, mi madre es holandesa, mi padre era maladeño, y, pero realmente a nos gusta, a los sajones, a los holandeses, todo. cuando yo iba a las reuniones con Heineken, todo empezaba con dos besos, ¿no? Y hoy... Eh, llego a Murcia a ver a un cliente que tenemos ahí, por ejemplo, y saludamos a la japonesa, ¿no? Y bajamos la casa. Y nadie se siente cómodo. Entonces, insisto, ¿tendremos que convivir con virus futuro o con escenarios futuros cambiantes? Sí. ¿Hay quien ha detectado que esto puede ser escenario de cambio cada vez más rápido y dinámico? Sí. Pero hace un año hablábamos de que este cambio lo provocaban consumidores. Hoy tenemos que tener claro que este cambio viene de consumidores y de escenario de mercado, ¿vale? A partir de ahí ya, ¿cuál es la peli? Bueno, pues la peli, pues rápido, porque no quiero tampoco hundiros la moral cuando estamos empezando, ¿no? Eh, sería más contraproducente, eso no, no ayudaría a vender. Eh, el PIB, decrece este año hasta un 12%. Estos es son datos de Funcas. Funcas, para los que no estéis familiarizados, es la fundación de caja de ahorros en la que ya, la verdad es que las cajas de ahorro han perdido sentido y están todas las entidades financieras. Y a mí me gustan los datos de FUNGAS por un motivo, y es porque están menos politizados que otros y son más asépticos. Y además lo que tomamos aquí son las medias, ¿no? Con lo cual, digamos, una vez más regulamos el, el, esa, esa parte de influenciabilidad que muchas veces persiguen los datos, ¿no? Para el próximo año recuperamos 7,3, en principio. Esto es el último panel de FUNGAS de septiembre de este año, con lo cual está reciente, calentito. Pero claro, sí recuperamos 7,3 sobre un 12 que hemos perdido, la base no es la misma, con lo cual, el diferencial no serán 5 puntos, serán 5 o, o más, serán más. Lo cual partimos en un escenario negativo. Bien, ¿eso qué significa? Y es lo primero que quiero compartir con vosotros. La primera reflexión que para mí es importante, para que lo veáis en vuestros negocios. o oh, qué mal está todo! Sí, antes, y disculpad que pinte tan mal, pero eh, esto primero pintar con el ratón no es fácil... Y segundo, soy mal pintor. Entonces, si este era el escenario de mercado y el tamaño del mercado antes, ahora el tamaño del mercado es más pequeñito, ¿vale? Y este es el escenario, y estamos diciendo, vale, es más pequeñito, pero para el año que viene será un poquito más grande. Insisto, no miréis las proporciones, es ¿eh? si decir, este año se contrae y para el año que viene volveremos a crecer. Bien, primera moraleja. Si yo tengo una cuota de mercado, una participación, si vendo soluciones tecnológicas... Si vendo eh, hardware, si vendo online, si vendo... Oye, otro día veía un caso de éxito que me encanta, que es el de PC Componentes, que hace unos años no era tan grande y ahora mismo están inflados a vender. ¿Por qué? Porque han aprovechado, han visto la crisis y lo han transformado en oportunidades. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque la clave hoy por hoy no es ver cuánto vendía en mi cuña, que era este el escenario estoy pintando todo en el escenario anterior, ¿vale? El escenario que tenía pre-Covid, sino la clave es ver en el escenario actual, y ahora intento que se vea en amarillo, es cuánto estoy vendiendo y cómo lo hago porque mi competencia para poder abrir mi cuña. Y cuando yo puedo abrir esa cuña porque el escenario está fastidiado es cuando digo, cuando ese escenario vuelva a crecer, que parece que proyecta para el año que viene, yo estaré mejor que mis competidores y podré volver a recuperar ventas. Entonces, importantísimo, la primera reflexión, la primera moraleja. Oye, vigilamos nuestra cuota de mercado y diréis, oye, ¿y cómo vigilo mi cuota de mercado? Pues muy fácil. Mira cuántos proyectos te llevas tú cuando ofreces soluciones tecnológicas a tus clientes, cuántos se llevan los competidores, en cuántas licitaciones si participas, cuántos te llevas tú, cuántos te llevabas antes, en cuántos clientes vendes y cuántos vendías anteriormente de los que están abiertos, claro, porque no siempre todos los clientes están abiertos. Hace poco estaba con una empresa en el sector TIC, de ingeniería, y me decían, Javier, tenemos el momento dorado. Y yo digo, bueno, eso me encanta oírlo, ¿no? Y dicen, no te necesitamos. digo, bueno, eso ya no me gusta tanto. Pero cuando, cuando analizamos qué es lo que pasaba, porque hemos trabajado en varias ocasiones con nuestros cliente, clientes, ¿no? eh, me decían, no, no estamos tan focalizados, perdón, Sector de la alimentación, hay tantas oportunidades que lo que queremos es ayudar a automatizar. Yo se he a automatización de línea de producción, eh, queremos ayudar a automatizar. Y claro, los clientes ahora mismo están necesitados de rentabilidad, necesitados de productividad, de eficiencia. Es decir, el entorno cambia. Son oportunidades. Miremos la botella llena Ellos han dicho, porque como a todo hijo de vecino, así pinto en negro y se distingue un poquito, el mercado, que antes era este que estoy pintando, perdón. Anterior a este que estoy pintando en negro, ¿vale? Ahora se le ha recortado, pero están buscando nuevas soluciones para que cuando el mercado crezca y hoy por hoy ganar y hacerlo mejor que sus competidores. ¿Qué hacen vuestros competidores mejor que vosotros? Primero me lo deja. Segundo, el IPC, los precios se mantienen. Y dice, bueno, eso es malo o es bueno. En principio, da garantía de estabilidad. Quien tiene un problema con esto, con el IPC y con el Euribor, son las entidades financieras que están empezando a cobrar. ¿Por qué? No hay que tome agua, porque las entidades financieras dicen, oye, tengo eh, que cobrar por los servicios que doy, porque si no, como no tengo diferencial de tipo de interés, no gano pasta. Vale, muy bien, pero a vosotros como empresas tecnológicas que vendéis a vuestros clientes, da confianza y estabilidad. No es malo, en principio no es malo. Tasa de paro, guau, ¡Wow! esto sí que es malísimo, porque decimos 18%. Pues mirad, sí, es malísimo, es un drama social. Pero a la vez, como esto, esta sesión va dirigida a empresarios del sector TIC y a directivos, vale, pues os tengo que decir que para vosotros una oportunidad. Esta mañana me la he tirado entera en una selección de directores financieros para un cliente nuestro, eh, que han pasado por una consultora previamente y ahora, bueno, como estamos desarrollando el plan estratégico para nuestro cliente, pues nos ha pedido apoyo en el proceso de selección. Mirad, eh, la tasa de paro es un drama social pero hay oportunidades de contratar perfiles mejores que nunca. Eh, entonces, mejor para las empresas ha sido una oportunidad. Valoremos qué perfiles tenemos, qué nivel de implicación tienen, cómo actuamos con ellos, cómo venden, cómo rotan, cómo trabajan con el cliente, ¿vale? Y planteemos la oportunidad. Déficit público. Bueno, esto es verdad. El sector público parece que, digamos, el déficit público ha caído mucho, con lo cual invierten más de la cuenta en el momento actual. Parece que se contendrá un poquito para el año que viene. Y la realidad es que al final decimos, bueno, si dependemos del sector público, es verdad que parece que habrá una mayor contención Pero también tenemos oportunidad en el sector privado. A nivel gráfico, fijaos, es una faena porque decimos, todo lo que tenemos aquí abajo es el año actual. Sí, pero todo lo que crece es el año que viene. Y aquí tenemos las principales variables que nos da Funcas, ¿no? A nivel de PIB, es decir, el Producto Interior bruto crecerá, el consumo de los hogares crecerá. Y le digo oye, es que yo soy de empresa tecnológica, vendo B2B. Vale, genial. Oye, fantástico. Pero, si el, el consumo de los hogares crece y el PIB crece, el B2B también crecerá, porque al final, cuando vendemos a otras empresas, esas empresas muchas veces dependen de su propia demanda para cometer proyectos de inversión, de infraestructuras, de ingeniería, de modernización tecnológica, de transformación digital, de puntos sucesivos ¿Vale? Con lo cual, ese dato es bueno. Formación bruta de capital e inversiones. Oye, pues, mira... Parece que se recupera. Todo esto son tendencias, es, eh, son análisis, es de funcas. Bien, ¿y qué pasa si mañana viene un COVID? Yo creo que si algo, un nuevo COVID, una nueva ola, ¿no? como parece que estamos viviendo. Yo creo que si algo hemos aprendido en esta primera situación de crisis, eh, y me diréis, bueno, pues no sé si lo han aprendido. Bueno, yo tampoco lo sé, pero parece que como sociedad, en términos hemos aprendido, es que no se puede confinar permanentemente a una población ni parar la economía, porque si la paras, tenemos el peligro de que mañana no, no haya economía que levantar porque no hay economía, ¿no? Y eso no hay cuerpo con lo aguante. Entonces, lo, lo principal es pensar que cuando hay una entidad como Fungas haciendo este tipo de previsiones más optimistas, eh, bueno, pues parte de que, de hecho, el informe este en detalle de Fungas de septiembre, pues lo señala, ¿no? que es difícil que vuelva a haber un nuevo confinamiento total porque no se soportaría por parte de la economía. Moraleja. Esperanza. Aunque la situación esté fastidiada en el corto plazo. Eh, y nos tenemos que preparar para un incremento del consumo. Y nos tenemos que preparar, como veíamos en la anterior, yo pintaba para que cuando, perdonad la, el mal dibujo, cuando el pastel crezca, que en el mercado, a igualdad de cuota, ¿vale? Yo vaya creciendo. Y esa es vuestra empresa, vuestra pyme, en vuestro ámbito. Más temas. Bueno, pues esto viene, incluso con alguna falta de ortografía, eh, de un informe que ha hecho Deloitte, y como, claro, lo hace Deloitte, dice, bueno, pues la falta de ortografía estará hasta intencionada, ¿no? Para que nos fijemos mejor, porque Deloitte no puede fallar en esto. Pero, eh, broma, aparte, eh, es un informe que ha hecho Deloitte en la época del COVID, a inicio del COVID, a mediados del COVID, que decía, oye, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué tendencias están cambiando? ¿Qué prevemos que cambia? Como es Deloitte a nivel internacional y una consultora de referencia, me parece interesante reflejarlo tal como ellos lo dicen. ¿Y qué dicen ellos? Oye, pues lo que están diciendo ellos de alguna forma es Chico, el canal online ha llegado para quedarse. Sí. El canal online ha llegado para quedarse. ¿Y esto significa que no podremos vender nada más que online? Mira, si todos tuviéramos que vender nada más que online y especialmente el sector tecnológico que debe aportar unas garantías importantes, tenemos un problema. Mirad, eh, esto no me gusta contar ejemplos particulares porque suelen ser un mal ejemplo, pero creo que este quizás sea un poquito, eh, eh, como diríamos, descriptivo de la situación que vivimos. Hace poco tenía que cambiar la pantalla de mi iPhone y me fui al Apple Store en Marbella, que es una tienda propia de Apple, no es un distribuidor. Había estado ya anteriormente, siempre me había encantado ir, la experiencia es muy buena y... Y mi sorpresa es que cuando llego, pues, lo primero que te atiende un vigilante de seguridad, te dice a cola tiene la cita, de la cita te dice, no, pues venga usted no 10 minutos antes, sino 5 minutos antes. Luego te empieza a atender el personal de Apple, te hace esperar una cola, es un puñetero borrego. Cuando al final consigues que te atiendan, dejas el móvil, me iba a cambiar la pantalla, como os digo, os dejo la pantalla, eh, o sea, dejo el móvil, perdón, eh, me dicen que lo tienen una hora, vuelvo a la hora, le pregunto al vigilante, el vigilante al otro, es decir, vamos a ver, por simplificar, la anti-experiencia de compras. Estamos hablando de las principales empresas a nivel mundial en tecnología. Apple. Ha creado unos protocolos tan buenos, tan buenos, tan buenos, tan buenos, que malito no se pone nadie, pero que comprar, yo digo que no repito, comprando offline hasta que esto no se me pase. ¿Y qué pasa cuando yo no compro Apple de nuevo? Insisto que mi ejemplo es un mal ejemplo porque es particular. Pero podemos extrapolarlo a las situaciones que vivimos todos. Porque si no compro Apple en tienda física, a lo mejor mañana estoy mirando en MediaMart o estoy mirando en el corte inglés en la tienda online y me tienta más el nuevo móvil de Android, Samsung, etcétera, que, que Apple. ¿Puedo cambiar? Pues no hay nadie que me venda Apple. No hay nadie que me influencie en mi compra de Apple. Solo veré dos variables. Especificaciones, precio. Entonces, ¿cuál es la moraleja aquí? La moraleja es que aunque Deloitte diga hay que reforzar el canal online, algo con lo que yo estoy de acuerdo, pensemos cómo maximizamos experiencia online para dar un valor diferencial de marca. No operemos solamente con distribuidores tipo Amazon o tipo cualquier otro. Y tercero, Maximilicemos la experiencia, no operemos con distribuidores y no descuidemos la tendencia offline. Porque somos, como bien apuntado Juan Carlos, calentitos. Calentitos significa que nos gusta el contacto humano. Significa trabajar con redes, personas que miramos a la cara, a los ojos. ¿vale? Ahora, precisamente en esto de las videoconferencias, estamos trabajando bastante formación online. Y uno de los temas fundamentales es que te puedan ver, que tú puedas ver a tu interlocutor, que le mira a los ojos, que digas, oye, entiendo lo que me estás diciendo. Aquí, como hay bastante afluencia, no podemos hacerlo. Tenemos un webinar corta, pero sí intentaremos, bueno, intentaremos no, haremos el grupo de trabajo, como ya hemos hecho en sesiones anteriores, que en esos grupos de trabajo, en las webinars específicas, sí podemos mirarnos los ojos, podamos decir, oye, ¿qué pasa? De hecho, curioso, porque hace poco tuvimos un... Bueno, impartí algunas sesiones a directivo de empresas tecnológicas en Granada y hoy tengo contacto presencial y directo con varios de ellos, o varios y varias de ellas, ¿no? Eh, de ellos. Eh, ¿Por qué? Pues porque hemos quedado, porque no lo hemos visto, porque luego como el día de apoyo y colaboración, porque luego dice, oye, pues si tienes necesidad para de, de tuyo, Javier, a no lo saber. Bueno, pues hemos quedado y hemos tomado una cerveza, un vino y, y hemos quedado. Nos gusta vernos. Segundo, nueva ¿no? exigencia de compra. Ah, ¿Cómo diría esto? El consumidor es más exigente, sí, en la compra online y en la compra offline. Trazabilidad y a la vez énfasis. Énfasis significa que cuando operemos a través de distribuidores o operemos a través de tiendas online, estemos cercanos, estemos disponibles, sepamos conectar con nuestros clientes y distribuidores. El approach cambia, el cliente es más exigente, el cliente además no quiere complicaciones, el cliente tiene miedo. Ahora, yo tuve la experiencia negativa en Apple, pero habrá quien diga, ¡guau! ¡Qué bien está esto! No me entero lo que estoy comprando, pero qué seguro estoy. Y esos son los tipos de consumidores. Y hay que respetarlos a todos, porque todos, el que es más aprensivo, el que es menos aprensivo, el que es más purista, menos purista, el que se lo cree, el que no se lo cree, hoy tenemos una sociedad más polarizada que nunca. Pero no olvidemos qué mercado nos dirigimos, cuál es el tamaño del pastel y cómo respondemos on y offline a la nueva exigencia de compra. ¿Qué me dice Deloitte? bueno pues, oye, optimiza tu cadena de producción que el cliente no quiere estar esperando cinco días, ah ya te lo traeré. Si mañana vamos, como no ha pasado tanto tiempo en la época pre-COVID, a una tienda física y me dice no te preocupes te lo pido y en dos días lo tienes. Muchos de los clientes o consumidores lo que están pensando es, guau, y tengo que volver y ponerme el gel y a ver si me contagia y a ver si me lío y a ver si, guau, prefiero no pedir compro online. Ya lo pensábamos antes. O decía, Amazon hace un año, hace dos, ya estaba con Amazon Go, con Whole Foods. ¿Por qué? Porque quieren entrar en offline. Hawkers, la marca española de, de gafas de sol, también antes era solamente online y hoy, hoy es on y off. ¿Por qué? Porque quieren llegar mejor al cliente, quieren tener esa experiencia de compra. Y por último, Marketing Mix. A través de dónde vendo, cómo comunico, cómo trabajo en las redes sociales, cómo vinculo a mis clientes. Mirad, ahora tenemos, por ejemplo, una empresa que es muy bonita porque está acelerando todo lo que el proceso de captación a través de marketing digital. Entonces, es un cliente de Málaga con el que ya trabajamos hace cinco años. El cliente creció exponencialmente, de pronto se ha estancado COVID y ha dicho: Oye, tenemos necesidad de reestructurar la organización. Y estamos creando todo el área de marketing digital para que unido a la estrategia general que estamos rediseñando y unido a los perfiles, puedan tener toda esa visión global de negocio. ¿Por qué? Porque prevén y prevemos vender más on que off en los próximos años. ¿Vale? ¿Cómo estructuramos nuestros canales? ¿Cómo se combina todo ello? Oye, pero otro tema importante también. ¿Dónde vendo? ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Seo, SEM? ¿Qué vendo en toda España? Mentira, tú no vendes en toda España. Tú vendes donde publicitas, donde te das a conocer, donde interactúas con tus clientes. Los demás te compran. Y esto es importante. No es que como voy a vender online, como voy a vender en forma digital, ¿no? ¿vosotros cuántos creéis que invierte PC Componentes? ¿Vosotros cuántos creéis que invierte Tienda Cartucho, que es una empresa que me encanta, una pequeña pyme de Badajoz, en la que, en el marco de unas acciones eh, con EOI, eh, tuve oportunidad de asesorar para la exportación a Francia. Bueno, pues, oye, fue una pasada. Son dos tíos, dos hermanos jóvenes, encantadores, formados, que sabían que tenían que invertir para crecer marketing. ¿Vosotros estáis no en Tienda Cartucho? Tienda Cartucho es... No, comprar muchas veces esos cartuchos reciclados te llegan a casa. Bueno, pues, esa pequeña empresa Badajoz que ha ido creciendo exponencialmente, tenía clarísimo ¿Dónde quería hacer SEM en España? Nosotros trabajamos con ellos en la expansión a Francia. Pero, importante, donde meto gasolina el coche anda. Si no meto gasolina el coche no anda. ¿Vale? Y por último, comunidad de usuarios. No queremos eh, clientes, queremos followers. Tú estás muy de moda, muy manido, muy trillado. Sí. ¿Qué haces para ser un follower? Yo os digo, la mayoría de los sitios a los que voy, os no soy especialmente vulgar. O digo que paso desapercibido, no se acuerdan de mi nombre, pero yo sí me acuerdo del nombre del camarero, del nombre de quien me vendió, del nombre de quien me sirvió eh, o me vendió el ordenador. Puntos ofensivos. ¿Conocemos a nuestros clientes? ¿Sabemos quiénes son? Vale, ¿y qué nos pedía hace unos años, un par de años solamente, de Twitter? ¿De Twitter en el estudio de consumidor, omnicanalidad, que puedan comprar y que la marca sea unificada. Servicio al cliente, servicio, servicio, servicio plazo de entrega, trazabilidad, cuándo me llega, qué hago, cómo lo atiendo, cómo es el email de confirmación, qué pasa cuando hay una incidencia, la amigabilidad de la página web. Todo eso es desarrollo tecnológico. Y todo eso es lo que nos pedía Consumidor hace solamente un año en este estudio de Deloitte. Y hoy lo piden más aún. Fijaos que todo esto tiene mucha relación con el estudio anterior. Oye, me podréis decir, ¿tú estás nómina de Deloitte? Pues no, la verdad es que no. <ríe> Pero como es consultora de referencia y tiene muy buenos análisis, lo utilizamos. Calidad de servicio, calidad de producto, calidad de atención, calidad de posventa. ¿Cuántas empresas tecnológicas no las fastidian en la posventa? Yo me acuerdo, un cliente nuestro, que estuvimos trabajando toda la reestructuración del cliente, decía, no, Javier, es que si le vendemos la máquina, ya está todo hecho por la partida de ya Y digo, bueno, ha vendido la primera, y la segunda y la tercera. La primera máquina se vende por la área de ventas máquinas de empaquetado, unos PLC fantásticos y bueno, con un sistema de control y automatización muy bueno. Pero la segunda máquina se vende por la posventa y la tercera. Hace poco también con una empresa de ingeniería en Málaga, bueno, en Málaga, una empresa nacional que muchos conoceréis, ya me la me tengo muchísimo cariño, que es Ingenia. Bueno, pues Ingenia, estábamos hablando con ellos en una formación que estuvimos con comerciales, con equipo, equipo comercial, y, y estamos valorando cómo era el servicio post que reclamaban sus clientes. Cómo reclamaban la calidad en todo momento. Cómo reclamaban la proximidad. No estoy hablando de datos privados, por eso lo puedo decir así en abierto. ¿no? Bueno, pues es fundamental. Betty, cuéntanos. Escribe en el chat y, y me viene muy bien, porque así bebo agua y descanso en la voz. Betty, al ataque. Bueno, mientras Betty escribe, yo sigo avanzando, ya he oído algo, con lo cual bueno, estoy más, un poquito mejor. Eh, ¿Y sostenibilidad? Vale. Entonces, todos conocéis la pirámide de Maslow, ¿no? Bueno, pues, en primer nivel es la, la, la necesidades fisiológicas, ¿vale? A partir de ahí ya vienen otras, como el seguridad, el estatus, ¿vale? Eh, ¿Por qué os digo esto? Pues porque en sostenibilidad, que pedía el consumidor hace un, unos años, y hace un año, solamente pre-COVID, hoy nos piden... Más fisiológica, que es dame seguridad, dame confianza, y yo de esa forma me relajo y tiro. Entonces, esto quizá haya pasado un poquito a un segundo plano, pero bueno, saber que cuando recuperemos la época post-COVID, los productos que han posicionados como más saludables, más ecológicos, más biológicos, sean importantes. Hemos trabajado ahora mismo con una empresa cárnica y su exportación a China. Uno de los temas que le piden es todas las certificaciones internacionales, ¿vale? Para garantizar la calidad y sostenibilidad. Bueno, y sostenibilidad. Mm. Becky, no, no he escrito, pero te invito a escribir en el chat. Por tema de, de foro, no, no está habilitado el audio y el vídeo, pero por favor, escribe en el chat y te contesto sobre la marcha, ¿vale? Algunos otros temas. Bueno, pues, al final, oye, amenazas principales y oportunidades principales. Ya os digo que lo veremos con más detalle en las sesiones específicas de cada área. Amenazas. Oye, como decía en la película Jerry Maguire, de Don Cruz, show me the money, enséñame la pasta. <ríe> Yo, eh, esta, esta, esta película tiene dos tipos de, de personas, las que la han visto y los que no. Los que, le, los que reconozcáis la película y la, la hayáis visto, adivino vuestra edad. Si no la hayáis visto, también adivino vuestra edad. Entonces, <ríe> os quiero decir que los más jóvenes no suena y los más... los de la media... Eh, eh, eh, pues sí, os sonarán, ah, pero show, show me de eh. Oye, ¿hay oportunidad de negocio? Sí. ¿Hay empresas que están afilando la hacha para reestructurarse? Sí. ¿Pero hay una amenaza a corto plazo? Pues también. Hay una amenaza a corto plazo que está clara, clarísima, en que debemos que ser conscientes que el entorno se retrae. ¿Y para qué podemos aprovechar el retorno? Mirad, y permitirme que os hable tan... tan transparentemente, pero es que no sé hacerlo de otra forma. Si antes teníamos una cuota de mercado X y hoy el entorno se contrae y la cuña ha pasado de la grande a la pequeña, aprovecha para afilar el gacha, mejorar procesos, mejorar sistemas, mejorar la organización, analizad a qué cliente le estáis vendiendo y por qué, depurar todos esos sistemas, depurar incluso equipos humanos. ¿Por qué? Pues porque hay personas que en este momento no aportan más que cubres y hay personas que aportan valor y las refuerzas. Vale, entonces, todo eso es lo que yo os invito a hacer. ¿La evolución es negativa? Sí, ya no hay tanta pasta, pero sí hay mucho potencial. Segundo, incertidumbre. Nos tenemos que manejar con incertidumbre, de verdad. Yo, de la crisis anterior de 2007-2008, decía, oye, eh, volveremos a, a tener una, un escenario competitivo mucho más sólido, más seguro, la incertidumbre es temporal. Yo, francamente, creo que con esto, si algo estamos descubriendo es que la incertidumbre va a ser el motor del día a día. De verdad, tirad, tirad, con incertidumbre, pero ir siendo comedidos en las inversiones, pero juguemos con la incertidumbre. Falta confianza del consumidor. ¿Y falta confianza qué significa? Generamos confianza. Generamos confianza. La experiencia muchas veces de compra en estos momentos de COVID está siendo peor que pre-COVID. Es alucinante. Yo antes hablaba de Apple en offline, pero cuando compramos online, cuando incluso en B2B, hay servicios que están empeorando. ¿Por qué? Porque tienen menos personas al tarda más en atenderte. No quiero poner ejemplos negativos, Pero nos estamos llevando sorpresas en empresas en que se están cayendo servidores. Nos estamos contando ejemplos negativos en empresas en las que el comercial tarda mucho más en responder. Estamos contando ¿Por qué? Pues porque no hay, estamos recortando gastos y no estamos haciendo de la forma adecuada. Con lo cual esa falta de confianza podemos transformar en espíritu positivo, ya os digo que está enfocado a soluciones, no a problemas, eh, a buscar cómo generar más confianza a los clientes. La incertidumbre política. Yo decía la incertidumbre política yo la corregiría de, de dos formas en dos, pa, en dos fases no veáis el de diario de la mañana, no veáis el de la tarde, y ya, si queréis dormir bien, no veáis el de la noche. A partir de ahí ya, bueno, pues decimos, oye, tenemos no sé cuánta autonomía, ni me acuerdo, ni me interesa. Eh, cada gobierno, el gobierno central dice una cosa, la autonomía es otra y se están pasando la pelota. Los partidos políticos igual. Bueno, es un dato. No dependamos de ello. Yo como empresarios solamente os puedo decir que no dependamos de la situación actual. Cada vez que eh, estamos con un cliente, ¿analizamos el entorno? Sí. ¿Analizamos tendencias de mercado? Sí. Pero eso no son datos políticos, eso no son confrontaciones. Porque os lo prometo, si yo viera un telediario hoy a las 7 y media de la mañana, me metería en la cama de nuevo, no tendría capacidad de autosuperación. Os recomiendo que os planteéis ellos. Eso. ¿no? Oportunidades, muchas. ¿Cómo mejoro? hablamos, servicio al cliente. Rediseño de la oferta tecnológica. ¿Cómo soy de competitivo? Oye, estamos, mirad, eh, en una empresa ha trabajado en un amigo, yo el nombre no me acuerdo. No me quiero acordar, como comprenderéis. Factura 800 millones de euros. 800 millones de euros. ¿Sabéis lo que estamos creando? Estamos trabajando con ellos para alinear el equipo comercial y desarrollar e implantar un nuevo sistema CRM. Estamos en la época del Big Data. Y estamos en la época de que hay quien no tiene ni puñetera idea qué hacer con los datos. 800 millones de euros de facturación en un montón de países a nivel mundial. Y no saben qué hacer. Trabajamos con otras pymes con las que tampoco saben qué hacer con los datos. Cuando le preguntamos oye, ¿quién es tu cliente principal? Mi puñetera. No, fulano. porque es principal? ¿Compran mucho? ¿Cuál es la rentabilidad? No lo sé. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos dirigimos? Es el momento de decir oye, voy a rediseñar mi pack. ¿En qué soy fuerte? ¿Cuáles son mis productos y mis fortalezas? ¿Cuáles son mis servicios? ¿Por qué me compran? Y a partir de ahí ya seamos más potentes. Y por último, optimicemos canales de venta. Antes os ponía en el ejemplo de PC componentes, empresa que ha crecido de una forma exponencial. Tenemos muchas startups que están creciendo con servicios tecnológicos. Están dando la oportunidad. Pero aún así, hay muchas veces que no hay ni que vender online. Hay que generar confianza online para que el consumidor quiera llegar offline. ¿Vale? Hasta aquí el escenario. Las penas y las virtudes. La forma de solucionarlo. Y ahora, Pasaré un poquito más de prisa en cada uno de los tres ejes, eh, pero antes quiero ver si tenéis alguna pregunta por el chat. Eh, estoy abierto que me haya algún, algún comentario. O sea, que yo encantado. Venga, adelante. ¿Quién se anima? Estáis 22. Me imagino que habrá, como siempre, EOI paga 10 12 ficticios. Esto He es ¿eh? <ríe> Entonces, eh, en serio, venga, estáis 22. Con lo cual, si nos quitamos Juanjo y yo, Marisa, creo que, está por ahí, estáis ahí 19, venga alguna pregunta, algún cuestionamiento o que me digáis, Javier, esto no es verdad y tú eres un pesimista o eres un optimista o... ya está, que siempre está bien, ¿no? Así nos divertimos y tenemos para rebatir, venga, algo por el chat Nada Oye, el chat es el icono de la izquierda con una forma de burbuja tipo Whatsapp es que el único que ha participado hasta ahora es Juan Carlos antes dijiste de algo pero bueno ya está lo creéis todo no lo puedo creer no esto tan fácil de momento gracias Sergio por lo menos sé que estás despierto eso es siempre una ventaja y da moral ¿eh? o sea no te creas gracias Sergio ¿Alguna otra otro feedback? Bien, vivito y coleando. <risa> ver, veo que sí, que estás despierto. Gracias, Sergio. Bueno, pues mientras llegan los, algunos otros comentarios, vamos a seguir avanzando. Primero, oye, los equipos. Estáis por ahí, ¿Ah? gracias, Gabriela. Eh, los equipos... Esto es la vera, ¿eh? Porque cuando hablamos la PyME muchas veces decimos, no, pero si yo no tengo equipos, si somos dos y tal. Mirad... Eh, Acciones de visibilidad a todo, bien, Rafael. De visibilidad, de presencia, de cercanía al cliente, de una llamada, de una comida, aunque sea con mascarilla, en fin. Pero bueno, sí, efectivamente hay que estar cerca. ¿no? Los equipos, directos o indirectos. ¿Quién os prescribe? ¿Quién os vende? En el mundo de la PYME, el mejor comercial que puedes tener es tu ex cliente al que diste el servicio. En. Nosotros, cuando hablamos con empresas como, mirad, tenemos un cliente, por ejemplo, a mí me encanta, ¿no? Una empresa es multinacional, es el origen es de PyME, tiene una, una gran parte de filosofía de PyME, que es AGQ Laboratorio, ¿no? Están en Sevilla, en Burguillos, y, y trabajamos con AGQ en algunos proyectos de formación del equipo de ventas, ¿no? Eh, son personas que trabajan muchísimo en el equipo, ¿no? este, en, este, en este caso, directo. Pero me encantó la última vez que estuve que fue hace uno pre-COVID, sería eh, en enero, o diciembre del año anterior, y se conectó la Comercial de Sudáfrica. Estaba, entonces estábamos todo el equipo en presencial eh, ahí en Burguillos, en Sevilla, y la Comercial de Sudáfrica nos hablaba cómo su incidencia era lograr confianza en la red de agentes en Sudáfrica. Imaginaos, ¿no? Una empresa que lo que hace es análisis de laboratorio que ha conseguido expandirse a un montón de países que Empezó y la filosofía sigue siendo PYME, de hecho, de los propietarios originales y que eh, tiene que generar confianza en sus clientes. Es ¿no? una pasada. Entonces, pensemos ese mismo ejemplo: no es comercial quien tienes en plantilla, comercial es todo aquel que mañana puede vender tus productos o servicios. Y en soluciones tecnológicas, pensemos en que nuestro cliente puede ser un comercial, aquel o aquella empresa en la que hemos implantado una solución de redes una infraestructura, una, una app, un, llámalo X, un desarrollo web. Todas esas empresas de mañana nos pueden recomendar una automatización. Sus empresas de mañana hablan de ti, a un tercero, y trabajan con parte del tecnológico. Eso me encanta. ¿Qué pasa? Como veremos una sesión, que hay una sesión específica para esto, lo primero es, oye, equipo comercial, dime quiénes son, dime qué buscas, dime quiénes son, quiénes son y... Quiénes eh, ¿Cuál es el perfil de tener? Aquí señalamos resiliencia y versatilidad. Sí, porque en el entorno actual, si hablamos de capacidad de superación, bueno, pues mal vamos. Luego veremos algo más de esto y versatilidad que se adapten. Segundo, definir un objetivo de smart. Y me oye, smart, que es? Bueno, pues smart lo vamos a ver un poquito más adelante y os reconozco que eh, si no lo leo, y esto queda muy mal, ¿eh? Decirlo y se está grabando, me da igual. No me acuerdo. Pero. Sí me acuerdo del concepto, sí sé lo que es importante a la hora de marcar objetivos, aunque no sea el acrónimo no SMART, ¿vale? Y lo importante es que sean objetivos trabajados con el equipo, a los que se puedan alcanzar, que sean retadores y que además los entiendan y se puedan eh, llegar a ellos, como decía, se puedan alcanzar. Y sean además objetivos que todo el mundo alineemos a la organización en torno a ellos, y más cuando hablamos de ventas, ¿vale? ¿Para qué me sirve definir un objetivo ambicioso si no tengo luego la cartera, como no ha pasado en algún cliente, eh, para pagar a los proveedores? ¿Para qué me sirve marcar un objetivo en venda fantástico, ambiciosísimo, pero luego no tengo el equipo humano adecuado porque no quiero invertir en el recurso humano y tengo petardos? Con todos los respetos. Bien, objetivos que puedan danzar, que sean amigables, cercanos, razonables y recadadores. Luego, ¿sistema de gestión y liderazgo? ver, bueno, no hay ninguna pyme que pueda gestionar equipos directos o indirectos. En directo ya os digo, puede ser un cliente, un ex cliente, un colaborador, una gente. Nadie puede manejar eso si no le gusta liderar, si no le gustan las personas. Vuelvo a la película de Jerry Maguire, algunos la habréis visto, otros no. Pero dice, no serás capaz de dirigir a nadie si no te gustan las personas. Lo Me dice mejor que yo, pero al final la esencia es esa. Si no te gusta la persona, no puedes dirigir cómo nos gusta gestionar a nuestro equipo. Hablaremos de temas en la sesión que tocaremos en este apartado, como liderazgo situacional, hablaremos de temas de motivación, hablaremos de temas de qué se puede hacer para influir a las personas de forma positiva, etc. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? Tener sistema de control, de gestión, de análisis del cliente, de clientes, responsabilidades, la formación continua, para tengo aquí una sesión formativa, con lo cual, que os voy a decir de la formación? Pero es que yo me formo todos los días, ¿eh? Día de soft, eso es, Rafael. Había de soft. Muchas veces nos pensamos nada más que en hard. Y yo, en el liderazgo situacional que veremos en, en la parte de dirección de equipos comerciales, en la sesión específica, eh, siempre pienso que es mucho más importante la actitud que la aptitud. Alguien puede tener menos formación, pero si tiene actitud lo aprende, ¿Vale? Smart, Martes, sí, efectivamente, Antonio, muy bien. Medio alcanzables, retadores. Eh, gracias a ti, Antonio, por la participación y el feedback. Eh, efectivamente, o sea, yo, ya os digo que yo no me preocupo los acrónimos. soy persona, soy economista, eh, poco memoria y mucho de aplicación práctica. Yo siempre digo que si queréis un buen plan de negocios, eh, mejor cualquiera de mis alumnos que yo. Si queréis un plan de negocio, que para vuestra empresa, quizá lo hagamos mejor, ¿no? Entonces... Eh, por eso es por lo que no me preocupan aprender que es Smart o Marte, pero sí sé lo que quiero conseguir, sé cuáles son la, la filosofía que esconden. Y os invito a que seamos en ese sentido súper retadores con nuestros equipo. Le preguntamos, oye, ¿dónde quieres llegar? ¿Qué eres capaz de hacer? ¿Qué puedes hacer por tu empresa? Estamos en la época del COVID de las narices. Sí, hoy decíamos, eh, como decía, en la entrevista de directores financieros para un cliente nuestro, lo poníamos al final, le decíamos, por favor, quítate la mascarilla. Le poníamos una mesa muy larga. Ahí no había forma de contagio, aunque, aunque lo intentáramos. Por favor, quítate la mascarilla. Quiero verte la cara. Quiero ver tus gestos. Quiero ver qué me expresas. Qué me dices cuando hablamos de fijar objetivos. Qué me dices cuando te preguntamos cómo estructuras el presupuesto anual. Y no os imagináis lo importante que son, Rafael, esas habilidades soft. Y bueno, si lo has puesto es porque lo sabes. ¿vale? Y en cuanto al objetivo, Antonio, ¿totalmente de acuerdo? Queremos con la esencia, involucremos al equipo, hagamos los partícipes, hagámosles que salte la valla, pongamos cada vez el listón un poquito más alto, pero se hasta dónde pueden lanzar, hasta dónde pueden superar esa valla para que saquemos lo mejor de cada uno de ellos. Y luego retención. Mirad, tan malo. El otro día estuvimos en una empresa, me dijeron: tasa de retención del personal. Tasa de retención del personal. Pon un mensaje, cojo por el WhatsApp y. y me, sí, vale no te preocupes, llegaremos al tiempo. Eh, y me dicen, oye Javier, estás a la retención personal, 95%. Y digo, wow, fantástico. Y uno te <ríe> Y me dicen, ¿por qué? Y digo, hombre, porque si no se va nadie, o estáis pagando demasiado, o la gente está muy acomodada, porque vamos, tontos, pocos, ¿no? Y entonces, bueno, cuidado, la retención es buena, pero focalicemos en qué retenemos y qué no. Bien, hemos empezado a menos 20, Juanjo, te lo digo porque estás ahí online, con lo cual a la menos 20 acabamos, sí o sí. Lo digo también para vosotros, que tengáis vuestra previsión de agenda, porque me gusta respetar los tiempos y que luego tengamos un poquito de preguntas, ¿vale? Así que seguimos. La dirección, involucremos al equipo, los objetivos, aquí empezamos con esa parte de Marte o Smart, alcanzables. Sergio, eh, la verdad, si quiero cumplir el tiempo, te puedo explicar poco, pero sí te digo que depende del modelo de binomio actitud y aptitud, con C y con P. Y en base a ello, en base a la, a la madurez del vendedor o colaborador, estamos hablando de ventas, pero también valdría para otras áreas, dirigimos con un estilo o con otro. Luego haremos una sesión específica que a lo que, la que nos invitamos a participar de Dirección de Equipos Comerciales, ¿vale? Que es el aperitivo que estamos viendo ahora. Disculpa que no te conteste más en detalle, pero, pero es que si no, no llegamos, ¿vale? Entonces, contemos con las personas, objetivos realistas. Ayudemos a saltar la valla, pero pongamos una valla. Contemos con ellos, las empresas no funcionan por democracia, pero sí por participación. ¿Dónde puede llegar, amigo? Porque ellos saben dónde pueden llegar. Curiosamente, cuando le preguntas a tu equipo, ya de si los objetivos son más retadores. Metas escalonadas. No digamos, estoy aquí, tengo que llegar aquí. Digamos, oye, para llegar ahí voy a dar una serie de pasos, una serie de objetivos y una serie de incentivos. Y por último, eh, nos, pone, nos permite poner en marcha el sistema de retribución. Show me the money. La gente quiere ganar pasta. Pero hablaremos también del sistema de motivación, porque no todo es la parte económica. Más cositas. Smart, aquí tenéis el acrónico. No me paro, porque os decía que no me importa lo que diga cada uno de los puntos. Lo que me importa es, y lo hablaremos en la sesión de objetivos, cuento con mi equipo, no democráticamente. Con ese input, defino los objetivos. Cuando defino objetivos los hago realistas y alcanzables para que cumplan los objetivos de empresa, pero a la vez también para que cumplan los objetivos personales. Y eso me permite dirigir y direccionar de una forma práctica y efectiva. Y vinculemoslos a un sistema de retribución en que si la empresa tiene un beneficio extraordinario, el trabajador, en este caso comercial, tenga también alguna ventaja. Segunda sesión que veremos. Oye, ¿cómo seleccionamos el cliente top? Mirad, lo primero. Aunque aquí hablaremos de clientes top, hablaremos no solamente de clientes top, hablaremos del equilibrio entre top y no top. Una empresa, siempre recomendamos que no pase de la mágica cifra del 15% de concentración en un solo cliente. Y diréis, oye, ¿por qué? Pues porque he visto muchas empresas palmar con ratios superiores. Si tenéis un cliente al que le facturáis o os da un margen de beneficio superior al 15%, planteaos si de verdad podríais sobrevivir si ese cliente se va, ¿vale? Y, por definición, muchos clientes se van. A la hora de definir a dónde queremos ir, valoremos nuestros clientes, cuáles son dos pero por la situación actual, pero también dónde pueden llegar. Oye, veremos a un caso práctico de las sesiones donde, porque las sesiones tienen un contenido evidentemente práctico, esto es un webinar de una hora, ¿vale? Con lo cual, aquí no da tiempo a hacer ejercicio, debate, trabajo en grupo. Pero sí os digo que cuando tengamos las sesiones una a una por cada uno de los temas, Tendremos grupo de trabajo, casos prácticos basados en hechos reales para que lo podáis proyectar en vuestras empresas. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que contemplar? No solamente dónde están nuestros clientes, sino dónde van a estar en el futuro. Porque eso nos dará garantías de crecer con ellos. Y a la vez, marcar nuestros propios objetivos. Oye, ¿quiénes son mis clientes top? Los que compran mucho, los que me aportan mucho margen, los que aportan cuota de mercado. A mí, por ejemplo, me encantó trabajar con Vodafone, una empresa tecnológica que, que quizá os suene alguno, eh, broma, eh, y cuando trabajamos con Vodafone en un programa de assessment de desarrollo nacional, eh, estaba en un modelo en que tenían comerciales de fidelización y comerciales de captación. Seguro que hay algunos de vosotros que eh, esta película. Eh, en ese momento, era un momento en que la cuota de mercado era importantísima, porque el mercado todavía iba creciendo, pues ¿sabes? se estaban posicionando las grandes operadoras para hacer un tamaño más grande del pastel, ¿no? Bueno, hoy eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque el, merc el mercado está maduro, ya no se crece en líneas y se crece en ventas de servicios adicionales. Ha cambiado. Estas prioridades para definir quién era cliente top y quién no, ha cambiado. ¿Por qué? Porque el mercado cambia. Eso es importante. ¿Cómo los elegimos? Más cosas. Hablaremos también de qué pros y qué contras tiene crear estructuras de, eh, digamos, de gestión de cuentas claves, de clientes claves. Oye, está muy bien, pero tiene una serie de costes y una serie de beneficios. ¿Qué os invitaremos a analizar y hablaremos sobre ello en esta sesión? ¿Cuál es el impacto que tiene en cuanto a resultados? Porque, vuelvo a lo mismo, show me the money. ¿Qué me aporta? Entonces, vosotros como pymes, mira, yo ayer de hecho lo comentaba en un cliente en Almuñecar, que estuvimos haciendo una presentación, porque bueno, probablemente empezamos a trabajar con ellos, y, y le explicaba mi primera anécdota cuando dejé Heineken en 2005 para montar mi propia empresa. ¿no? Y, y el cliente que no, captamos, no capté me, me, me mea culpa, me acuerdo que me dijo, Javier, tu propuesta me encanta, de hecho me lo dijo comiendo, almorzando, y pasamos, cuando tuvimos una buena conversación, me dijo, tu propuesta me encanta, creo que tienes claro lo que hay que hacer, y dice, pero no me, no me pongo de pie porque no me veréis, pero se señaló el bolsillo y dijo, nunca olvides que una pyme se tocó el bolsillo, y dice, la pasta sale de aquí, lo que tú me pides sale de aquí. Eh, eso fue en 2005, y desde entonces, y ayer lo recordaba en el como os digo, eh, tengo muy claro que la pasta sale del bolsillo del empresario. Si queréis potenciar las grandes cuentas, ¿cuándo vais a invertir? ¿Cuáles son vuestros principales clientes? ¿Cuál es el nivel de riesgo? que asumís? Si queréis equipos comerciales específicos, definid también qué os aportan y qué os puede aportar ese cliente a vosotros, ¿vale? Todo eso lo veremos en detalle. Y por último, oye, pues si tenemos unos clientes de referencia, pues lógicamente tiene unas ventajas. ¿Por qué? Porque me centro en ellos y focalizo. Y luego tiene otra serie de ventajas. Cuidado no perder el foco. <coughs> Perdón. Eh, el mix de diversificación, si estuviéramos en offline, os diría, esto no es COVID, pero como todos son en online no hay problema. Entonces, eh, os diría, eh, ventajas. Oye, pues, enfocarizo, priorizo, concentro en clientes, trabajo de forma muy direccionada, etcétera, etcétera, etcétera. Si sí, eh, analizo las limitaciones, y diría, oye, sí, pero aquí requiere recursos, requiere inversión, requiere hacer ese tracking de los clientes principales y ver esa evolución además de la concentración de riesgos. Para ello, o emplearemos en las sesiones ejemplos prácticos, ¿no? Y esos ejemplos prácticos, ya os digo, basados en hechos reales con nombres cambiados por confidencialidad, pues valoraremos todas esas posibilidades que hay a la hora de definir, primero, quiénes son mis clientes principales, segundo, qué me aportan y qué puedo hacer con ellos. ¿vale? Con lo cual, yo creo que os va a gustar, será interesante. Y tercero, ¿qué hacemos? ¿Vendemos o presentamos? Mirad, yo eh, he ido, y este es medio tecnológico el cliente, pero bueno, con directores de entidades financieras, cuyo nombre no me acuerdo, pero... Os hablo de clientes absolutamente líderes a nivel eh, nacional con directores de entidades financieras, de bancos que todos conoceríais por eso no digo el nombre a visitar a Pymes y llegaban así ahí si sí lo veis con la cabeza agacha pidiendo vamos a ver, que vender no es pedir que vender es hacer negocios y os lo pinto aquí este soy yo este es mi cliente, ¿vale? He pintado mal porque, bueno, lo he dicho, no pindo bien y encima con el ratón me ha dificultado. Pero tengo que estar al mismo nivel, tengo que estar al mismo nivel, porque si el cliente a mí me percibe aquí, ¿sabéis lo que pasa? Me percibe como altivo, con lo cual no venderé. Si me percibe aquí, me percibirá como sumiso, de mirada hacia abajo. Y si me percibe como sumiso, venderé, ¿sabéis por qué? Por precio. Todo eso lo vamos a trabajar en la sesión 3, que es si presentamos o vendemos, cómo convencemos, qué argumentos son importantes, cómo trabajar con los clientes para que esos argumentos sean importantes. Haremos ejercicios prácticos sobre ello. Intentaremos trabajar y debatir. Porque lo primero es detectar necesidades. Pero como decía Henry Ford hace ya un siglo o más de un siglo, decía, si le hubiera preguntado a mis clientes qué necesitaban, me hubieran dicho un caballo más rápido. Henry Ford decía, si hubiera preguntado a mis clientes qué necesitaban, hubieran dicho un caballo más rápido. No hubiera inventado el coche. No hubiera inventado el Ford T. ¿Vale? Importante, detectamos, pero también creamos necesidades. Lo que hizo Steve Jobs con el iPhone. ¿Vale? Entonces, lo primero, veamos cómo estamos respondiendo a ello. Segundo, veamos qué pequeñas diferencias somos capaces de generar con respuesta a nuestros competidores. Muchas veces decimos, no, pero si somos pymes. Si es que hay grandes empresas. Eso ha pasado con empresas de, de, de ingeniería. De muchos tiempos hemos trabajado con muchas empresas de ingeniería, afortunadamente. Además, me encanta. Yo, en el perfil tecnológico de ingeniero, siempre digo, si tuviera una vida, sería ingeniero y de, más tecnológico. intento ser tecnológico porque me encanta, pero como usuario, ¿no? Pero, ¿qué pequeña diferencia hay en servicio. ¿Qué pequeña diferencia hay en un email? ¿Qué pequeña diferencia hemos trabajado con clientes del sector tecnológico de empresas como Isotrol, como Wellness Telecom, como Ingenia, como Anzotec, como muchas otras que podría decir. Y que al final dices, oye, ¿cómo podemos aplicar la reflexión de fondo? Pues eso no lo a datos de cada una de ellas, lógicamente. Pero, oye, ¿cómo podemos hacer que nuestro cliente perciba esa pequeña diferencia en el servicio, en el email, en la contestación, en la gestión de mi equipo? Porque muchas veces no vale con ese know-how tecnológico. Hay que trabajar mucho más ese approach personal, ¿vale? On y offline. Por otra parte, ¿cómo es el funnel de ventas? ¿Cómo materializo? Me acuerdo un, un cliente nuestro del sector de maquinaria, jefe de ventas, estaba muy deprimido un día y nos dijo, Joder, es que no estoy vendiendo nada, los dos meses estos que llevo, tal, mi equipo tampoco. Y dijimos, bueno, vamos a analizar. ¿Ventas que había hecho? Había hecho 40 ventas, ¿no? 40, 40 prospecciones, perdón, 40 visitas. Le dije, vamos a ver, si tenéis un, un, una tasa de conversión en que le 100 clientes que buscáis, ¿vale? En esta empresa en concreto, la tasa de, de materialización, no llegaba a fidelización, era de cierre, ¿eh? O sea, estoy sintiendo aquí abajo, pero era de cierre. Era el 4%, le dije, oye, has visitado 40, tienes que visitar por lo menos otras 60 para cuatro operaciones de venta. Luego mejoras. ¿Qué podemos mejorar para que se materialice en vez de cuatro o seis? Lo vemos. Pero no mejores cuando todavía lleváis 40 visitas. El sector tecnológico es puñetero, porque tenéis que generar confianza, tenéis que echar al proveedor actual de servicios, tenéis que dar un cambio en esa dinámica para que confíen en vosotros. ¿Qué se puede hacer? Sí, ¿cómo? Con visión a largo plazo. Con tolerancia a la frustración, como veíamos hace muchas páginas, con resiliencia. Y acabo ya. Veremos y valoraremos cuál es el proceso de venta desde la preparación de la visita hasta el cierre y cómo movilizar Acordado lo que decía, maquinaria pasa en automoción y pasa en muchos sectores, especialmente en los tecnológicos. La primera operación se hace en el área de venta, pero se fideliza en la si post-venta. ¿Vale? Eso es algo que tenemos que preparar y trabajar. Y por último, oye, ¿cuál es el precio? Como decía Basat en su libro, Basat es uno de los fundadores de una de gran empresa creativa. ¿no? Eh, y entonces decía que cualquier niño baja el precio y eso hace falta tener muchas agallas, las ideas muy claras para hacer una buena propuesta de valor. Hablaremos también de cómo negociamos con nuestros clientes. ¿Qué es importante para negociar con nuestros clientes? ¿Dónde podemos llegar? ¿Qué podemos hacer? para que un cliente ponga en valor nuestra propuesta. Eso es importante, porque, la verdad, estamos en un mundo en que los malos comerciales, además de esto, estoy harto de decirlo, y harto de trabajarlo con empresas, ¿no? Los malos comerciales hablan de precio. Empiezan hablando de precio. Y los buenos comerciales hablan de la propuesta de valor. ¿Qué te voy a hacer ganar? A mí me encanta empresas tecnológicas porque aprovecháis, sois capaces, si lo hacéis bien, de rentabilizar al máximo los recursos de vuestros clientes. Si tú eres capaz de poner eso en valor, eres capaz de generar negocio. Yo hay muchas veces, incluso, fijado, nosotros no somos empresas tecnológicas tecnológica propiamente dichas, somos una consultora, pero hay veces le digo a, a los clientes que el precio lo ponemos al final de todo, por supuesto, y si nos lo piden antes no lo, no lo damos. Eh, pero decimos, bueno, a ver, tú tienes dos formas de planteártelo, como inversión o no como gasto. Si es como gasto, es muy caro. Si es como inversión, mira qué tiempo tardas en amortizar la propuesta que te estamos haciendo. Confiando en que tengamos experiencia y seamos buenas, porque si no te crees lo anterior, no vale para nada. Pensad vosotros, en vuestras empresas, ¿qué propuesta de valor hacéis? ¿Cómo engancháis a vuestros clientes para que de verdad la propuesta de valor compense el efecto precio? A precio sabe vender un niño, como decía George Basalto. Eh, Creo que George. Igual he cambiado el nombre. <risa> Eh, bueno, oye, pues muchas gracias por estar ahí aguantando. Si tenéis dudas, preguntas, etcétera, Juanjo, si queréis comentar algo, a vuestra entera disposición. Ya os digo que todo esto lo trataremos en profundidad, de, en tres sesiones específicas. Os invito, como ha puesto ahí Juanjo el itinerario, eh, a escribiros eh, Son más largas, serán más participativas. Eh, en una hora, lógicamente, no da tiempo a entrar en grupo de trabajo, en gran debate y tal. Pero, la, francamente, me gusta mucho las participativas que esto. Aunque ya me acostumbro a hablar de la cámara y me lo paso muy bien, la verdad, porque me gusta lo que lo que comparto con vosotros. Y si me lo ponéis más difícil ahora en este turno de preguntas, me divertiré más aún. O sea, me podéis hacer feliz. Yo quiero un paraíso, en Málaga, disfrutando. Hoy un día de calor tremendo. Eh, vengo de estar esta mañana seleccionando directores financieros. O sea, que me apetece que me hagáis preguntas de, del sector tecnológico y de, y de qué pasa con la vida, no me preguntéis cuánto tiempo tendremos que llevar mascarillas porque, porque entonces no puedo contestar muchas gracias Rafael, me alegro que te haya gustado y, y el feedback, te lo agradezco muchísimo más cosas nada no sé si nada es bueno o es malo o sea, estáis ahí, figuráis 19 acerté en todo, Juan Carlos, muchas gracias. <risa> nunca nunca aciertas en todo. Pero bueno, por lo menos que... Bueno, la Administración Pública, Rafael, partiendo de que este, este tipo de seminarios eh, se, se basan en la promoción de, de la promoción de la Administración Pública, te tengo que decir que es fenomenal. <risa> y luego, si me preguntas <risa> eh, en la parte, digamos, un poquito menos políticamente correcta te diré que a mí bueno, tenemos clientes que trabajan con las administraciones públicas, ¿no? Pero yo siempre recomiendo diversificar entre público y privado. ¿no? Eh, el sector público cada vez está más condicionado por presiones, eh, digamos, legislativas y, y, bueno, por opinión pública en términos como precio. Entonces, aunque con los clientes que trabajamos, que a su vez venden al sector público, eh, intentamos desarrollar una propuesta de valor, eh, digamos, antes de las licitaciones o antes de los concursos, ¿vale? Eh, bueno, pues, lo que sí diría es diversifiquemos. Eh, eh, no sé no sé qué, otro, qué porcentaje de la Administración, pero no quiero saberlo. ¿no? Yo quiero yo quiero ser positivo en esto. ¿no? Y ya os digo que yo lo que sí os recomendaría es diversificar público-privado, porque, bueno, los criterios de, de selección son distintos, hace la empresa más saludables. Igual que antes decía, oye, concentrar un solo cliente va de un 15%, pero mañana sí que pasa si no tienes el cliente. Por lo mismo diría en cuanto a administración pública, si son un solo cliente y os supone más de un 15%, planteaos si a lo mejor es saludable entrar en iniciativas privadas. ¿no? Que yo creo que muchas veces no, entramos en lo público porque nos acomodamos yo conozco muchas empresas que se centran en lo público porque mmm, están en mi zona de confort. Pero la realidad es que eh, el morbo comercial que tiene la empresa privada, para mí, no lo supera nada. ¿Por qué? Porque ahí te retas, te defiendes, te ganas a tu interlocutor, me haces una propuesta de valor, trabajas en equipo, es la pena Juanjo, pregunta tuya. ¿Qué, qué porcentaje de venda del COVID se ha llevado para no volver? Yo creo que volverá todo. La economía cíclica ahí, yo creo que volverá todo. Veíamos antes de la evolución de PIB, que cae un 13%, pero hablo de memoria, y de memoria soy malo. 13% este año para recuperar un 7% el año que viene. A mí no me preocupa qué porcentaje se ha ido de la venta, me preocupa qué porcentaje vamos a ser capaces de recuperar en cuota de mercado. Si somos más competitivos, será una buena señal. Yo, de verdad, me encantan los clientes con los que estamos trabajando porque ahora mismo, cuando estás afilando el hacha, estás reestructurando procesos, estás redimensionando estructura, y no y si implica bajar estructura, implica que a lo mejor personas de offline estamos pasando a online. Creando nuevos canales online, creando nuevos canales de atención al cliente, creando nuevos modelos de servicio. Es una pasada, es una pasada, pero hay que ver esa oportunidad. Y lógicamente hay que tener liquidez, que es una parte más financiera, para cometer el corto plazo, ¿no? Porque si no tienes pasta, dices, Mira, cuéntame la película que quieras, pero tengo que pagar la mina mañana y no tengo pasta. Eso es otra película, ¿vale? Eh, algunos proyectos públicos son millonarios y luego una pedra y frío, ¿no? <ríe> Sí, Sergio. Eh, bueno, es que por eso digo, eh, yo francamente no me concentraría tanto en el, en el sector público. ¿no? O sea, creo que es saludable diversificar entre público y privado para que vuestras empresas de verdad tiren. Es verdad que muchas veces nos posicionamos en esa parte en que conozco a responsable del ayuntamiento, de la comunidad, tengo eh, una trayectoria de licitaciones, pero no tengáis, de verdad, muchas veces yo creo que hay una aprensión entrar en el sector privado. El sector privado, cuando haces propuestas de valor, tarda en entrar muchas veces y ¿eh? en que te reciban Solo veremos la atención, ¿no? Cómo llegar mejor a nuestros clientes, cómo trabajar esas técnicas de ventas. Pero, francamente, creo que es muy bonito. Porque cuando logras esos resultados dices, joder, lo he conseguido, joder, confían en mí. Y perdona la expresión. Eh, estoy ahí, estoy codo a codo con esos clientes que, que ayer me llamaron y hoy me vuelven a llamar. Yo, de verdad, cuando las empresas de estas con las que más hemos trabajado es con telefonía y con ingeniería. Aunque también hemos trabajado con empresas de maquinaria tecnológica y hemos trabajado con empresas de servicios tecnológicos. Pero sobre todo en, en ingeniería. Y cuando ves esa propuesta de valor que empresas como Ingenia, como Isotrol, como Wellness Telecom o como Vodafone, o de empresas con las que hemos trabajado directamente, ¿no? que me suenen de, de oídas. Y, y trabajar esa parte de decir, oye, ¿cómo generas esa confianza en tus clientes? Es una maravilla, porque vuelven a ti. Porque el cliente tiene aversión al riesgo. El cliente no quiere. Esto se estudia en coaching y se estudia en psicología. Y Juanjo, que tiene esa, de esto sabe mucho más que yo, sabe. La, la, de hecho, tenemos en el canal YouTube de Top Minds tenemos algún, algún vídeo sobre ello. Los clientes toman decisiones en base a dos variables principales. A ver si un o aproximarnos a lo que nos da confianza y placer. ¿Vale? Tenemos que combinar eso, ¿no? Entonces, el cliente cuando eso he trabajado muchas veces con los, los programas con, con nuestros clientes tecnológicos. Oye, si el cliente está satisfecho, yo siempre le digo, vamos a ver, haz una pregunta a tu cliente. ¿Cuánto te cuesta un minuto de caída en tu sistema de red? Ostras, esa pregunta es demoledora. Entonces, la pregunta del cliente es, ¿tú confías en mí o tú no confías en mi empresa? Porque si confías en mi empresa, dime, ¿qué te cuesta un solo minuto de caída en tu red? eso los pone a parir, porque el cliente no tomará decisiones de dejarte en base de miedo, porque dirá hombre, si tengo mi empresa me genera confianza, puntos ofensivos, ¿para qué voy a cambiar si me va bien con ellos? Nosotros hemos trabajado con empresas también en o un sector menos tecnológico, porque hay ciencia tecnológica, lógicamente, como BMW como Kawasaki, BMW Moto en Coche, Mini y, y muchas veces eh, yo me acuerdo que, que me, un gerente me dijo una frase muy curiosa. ¿no? Me dijo Javier: las máquinas por definición fallan, son máquinas. El tema es cómo damos el servicio postventa. Bueno, pues yo me invito a eso: ¿no? cómo generamos confianza. Pues el sector tecnológico es muy importante. No solamente qué te vendo, sino cómo garantizo ese servicio postventa. Más cosas, más preguntas. Juanjo y yo somos dos, con lo cual quedáis 15. Podéis hacer alguna pregunta o callar hasta la siguiente sesión si tenéis el masoquismo de, de escribiros. No, ya habrá más parte os digo que serán, espero, muy divertidas, muy interactivas. Además, es que era una dinámica muy chula, ¿eh? Porque pues, mientras veis si tenéis alguna pregunta, os comento. Eh, las que hemos hecho con directivos de empresas tecnológicas, eh, eso trabajar en grupo, online y tal, tiene su punto, ¿eh? Porque... Eh, digamos, te fue mucho más a la de fuerza a la colaboración y han sido sesiones muy bonitas y muy interesantes y muy constructivas, que es lo importante. ¿no? Pues no sé, Juanjo, sí. si no hay más preguntas tú mismo, ¿eh? Tú decides. Oye, pues muchas gracias efectivamente por vuestra presencia. Eh, muchas gracias, Juan Carlos. Eh, me alegro mucho y ojalá Podemos compartir nuevas sesiones porque, bueno, yo creo que podremos hablar también de vuestras empresas. Gracias, Sergio. Gracias, Rafael, por el feedback. Y, y sobre todo que, que si os inscribís podemos tratar más en detalle incluso problemáticas específicas que vayan surgiendo de vuestras